Hola qué tal, yo soy Pedro, así si no me conoces me presento, soy speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo, en esta ocasión estamos en las calles de Mombasa, no tiene tiempo para y de hecho no cuenta para el logro de Nagato, pero vamos a hacerla en legendaria, porque te quiero enseñar a hacer speedruns de verdad, y Halo 3 OST tiene a las calles de Mombasa como parte del juego completo, entonces debes de aprender a jugar las calles de Mombasa, aunque para el logro no cuenten, otra cosa, esta misión específicamente va a tener este su propio nivel, ya que en Halo 3 OST clásico se llamaba Prepare, Prepare to Drop, si no me equivoco, y pues ahí es donde te enseñan el tutorial y todo eso. Si tú a la hora de jugar esto ya tienes al menos 8 audio logs, también se te van a abrir ciertos garajes en diferentes partes de las calles de Mombasa, y vas a poder usar los monguses que hay ahí adentro, y bueno, a mí pues la vamos a dar como debe de ser, como te digo, esta es una misión que tiene su propia tabla de puntuaciones en halo halo-runs.com, por eso nos vamos a basar ahí. Y pues, creo que nadie ha hecho una guía de tal cual las calles de Mombasa, o al menos la primera parte. Por otro lado, no voy a hacer videos específicos de todas las calles de Mombasa porque qué flojera. Sino simplemente las voy a incluir dentro de su respectivo nivel. Te digo, esta es la única que va a estar aparte porque tiene su propia, su propia tabla. Y de hecho me sirve para explicar ciertas cosas. Uh, si tú activas la puntuación en la campaña... Te vas a brincar por completo este pequeño tutorial que se hace. Te va a dar la opción de brincarlo. Y de hecho simplemente vas a poder entrar aquí. Te va a abrir la cápsula y vas a bajar. Eso te va a ahorrar un poco de tiempo. Y de hecho nos va a ayudar bastante. Porque todos los enemigos que van a caer de ese phantom los vamos a poder matar rápido. Entonces simplemente caemos por acá. Y seguimos. Uh, ¿Qué otra cosa? No, ya dije lo de los audiologs. Ya dije lo de la misión. Creo que ya es todo. Eh... Como te digo, no tiene tiempo par Si tú crees que estas misiones de las calles de Mombasa Deberían de tener tiempo par Déjame un comentario Como puedes ver, lanzamos granadas para matar a los Brutes Y también quieres matar a los Grunts Pero aquí ya no alcancé a matar a esos Grunts Se me fueron Lo que quieres es matarlos rápido Para también matar a los Brutes que hay acá Pero aquí como me tardé Porque mi primer granada mis primeras granadas casi no hicieron nada. Los grunts y los brutes que están que están acá pues ya se medio fueron. De hecho no, hay, no está mal porque. Wow. Típica pistola de plasma que traquea horrible. Listo. Se muere. Y ahora terminamos de matar a todos los grunts que hay acá. Por favor. Listo. ¿Quién queda? Listo, ya es todo, una vez que matamos a todos Deberíamos de poder continuar, sí, sin ningún problema Como te digo uh, Las calles de Mombasa Son de diferentes cosas, por ejemplo aquí Te va a decir, te has separado del, del Pelotón, contacta al superintendente Etcétera, etcétera, vamos a seguir por acá Sin ningún problema Y ahora, ven por aquí, si te hace falta vida Te recomiendo recuperarte aquí Y continuamos uh, Esto es medio raro Honestamente la manera en cómo funciona Aquí, te va a decir que actives eh, Para abrir la puerta O que cheques tu Tu visir, simplemente no lo hagas Y simplemente abre esta puerta No cheques nada y sigue por acá Y ahora aquí Simplemente va a haber varios enemigos Varios grunts No les hagas muchos caso, a menos que te empiecen a Estorbar o puedes ver Si tú no lo despiertas, ellos no te hacen nada Venimos aquí, abrimos la puerta Y con esto vamos a terminar esta misión Como te digo, no mucho pierde Bastante sencillo, todas las calles de Mombasa De hecho son bastante cortas Por eso es que las voy a incluir en sus respectivos niveles Y bueno No hay mucho que decir Nada más que pues con esto damos inicio a Halo 3 OST Y pues a darle Honestamente si tú logras matar mucho más rápido Los Grunts vas a obtener mejores tiempos A los Grunts y los desde del principio Simplemente es caminar y bueno, ya dejamos claro por completo cómo funciona Halo 3OST, porque se le hacen speedruns este, con todas las calles de Mombasa. Y bueno, pues a darle, ¿no?